Y llegó el momento tan esperado, llegó el momento de ADN emocional. Y nos trae un tema, como siempre, todos los martes, Daniel y todo su equipo, muy muy interesante para poder debatir, para poder pensar y transmitir, quizás, en nuestro entorno. ¿Qué interpreto cuando veo? ¿Qué interpreto cuando veo, wow, en ADN emocional? Vamos a presentarlos a ellos. Es Cristina Managri, Delia Fortunato, Daniel Molina. Bienvenidos al magazine ADN Emocional. Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Karina, Hola, Karina. ¿cómo están? Hola, Cari. Hola, están? Hola, Cris. Hola, Dani. Hola. Hola, <risa> Hola. Lindo, lindo verlos. Ya estamos un poco cansados de la jaula. Eh. Queremos salir, que vengan acá a la radio. Que hagan chin, -chin algo tan típico de sí, ADN. de verdad. ¿No? Ya llegará. Ya llegará. Tal cual. Bueno, eh, los dejo con este tema tan bonito. Buen programa, chicos. Bueno, muchas dale. Gracias, gracias Cari. Hola. Ahí estamos. Hola, Acá Dani. Estamos. Ahí está. Este, bueno, eh, léeme el título de vuelta que le pusimos. Lindo tema. Eh, sí. ¿Cómo interpretamos lo que vemos? Bueno... Eh, a mí me gusta hablar siempre a través de mi propia experiencia. ¿tá? Entonces, la, la, esto surgió a través de una charla que tuve anoche. Esa charla este, me generó esta inquietud ¿no? de, de, de volver a reforzar lo que es la percepción de cada uno. ¿no? Porque dentro de una respuesta yo me encontré con una, un, un criterio distinto de, de, en el diálogo que teníamos. Y de ahí me acordé de otra experiencia que tuve para poder reforzar esto para que la gente entienda de lo que es la percepción de cada uno, que sería la realidad que va formando cada uno en su propia experiencia de que va construyendo su mundo, su, su, su realidad. Por eso decimos que la realidad no existe, sino es la realidad que le está dando cada uno a su vida en particular. Entonces... Les cuento algo para que empecemos en el tema, que sería una vez fui a, a la casa de un señor acá en Pinamar, eh, muy querido por mi familia, muy agradable él, y muy cariñoso, un señor mayor, y me dijo, vení Daniel, vení, vení, me dice, mirá esto, mirá qué lindo esto lo que estás viendo. Eh, y se asoma a la ventana, eh, me muestra, había tres perros, y yo mmm, vi tres perros, eh, y él me dice, mira mira qué alegría, qué, qué eh, agradecidos que son, porque ellos me están agradeciendo. Este, recién les di de comer, ahora vinieron a agradecerme. Estaba totalmente emocionado él de la gratitud de sus perros. Él veía esa gratitud de que le hayan dado de comer y yo veía que los perros habían regresado por más comida. ¿sí? O sea que cada uno percibe como como le da esa, ese enfoque de realidad de cada uno, que tiene que ver con sus experiencias eh, de su infancia, sus tabúes, sus creencias, vendría a ser, que aprende a, a tomar esa información y receptor eh, con un receptor de que todo lo que percibo lo voy... Eh, eh, no sé, ¿Filtrando, puede ser? ¿Cómo? ¿Filtrando? Sí, filtrando se dice también, porque en realidad eh, yo digo... Se separa de tres formas, ¿no? Uno es la suposición, uno supone enseguida, eh, otro juicio, ¿está? Por el otro, o por lo que dice, porque está suponiendo, y el otro sería una descripción de lo que está viviendo, que es lo más cerca a lo real. Ahora el humano está viviendo constantemente en el juicio o en, en ¿cómo se llama? En la suposición. Suponemos o hacemos juicio. Eso es lo que el 90% de la sociedad o más se mantiene en ese estado. Este, distinto a los niños, porque los niños son inocentes, entonces no tienen ese criterio de un aprendizaje de creencia o tabú, entonces son totalmente sinceros, lo que están viendo es lo que están eh, de, describiendo dentro de su mente lo que ven, ¿sí? es puro eso. Eh, bueno, de ahí nace... Eh, la, la, la charla esta de hoy que sería este, cómo percibimos y por qué generamos eh, una, una creencia ¿no? que tiene que ver con este, eh, este desarrollo eh, de aprendizaje que vamos formando una identidad que nos enseña porque de alguna forma viene tanto genéticamente como lo, lo que nos transmiten nuestros padres. Yo me hice unos machetes para no perderme, porque si no me voy al cornet. Y si quieren preguntarme, pregúntenme. Vos sabés que esto a mí me hace acordar eh, un poco eh, lo que eh, hablábamos nosotros el año pasado de las enfermedades. Y que sí. siempre terminábamos, siempre como en el mismo punto, ¿no? Eh, era eh, lo que teníamos que sanar, era la manera de percibir. Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Exactamente, porque las cosas que hay afuera eh, no me afectan a mí, las cosas que están afuera, eh, o el otro. Lo que me afecta es mi forma de percibir el mundo o el otro. Por eso cuando hablamos de una madre, por ejemplo, eh, en realidad estamos pensando eh, en que mamá tendría que ser bajo la, la creencia o, o que yo formé que tendría que ser, y entonces hago juicio. Ese es mantenerme en juicio. Este, y encima, eh, eh, supongo que tendría que ser de otra forma. Y nunca estoy viviendo en el espacio-tiempo presente, eh, aceptando, ¿no? De esto es lo que decimos eh, diariamente, eh, amando, ¿no? Para vivir en eh, la unión. Las personas que eh, viven de esa forma creen en la desunión, creen en estar desunidos. Por eso cuando nosotros logramos la unión, vamos a poder cambiar esa percepción de incorporarnos al sentir del otro, que es lo que hablamos casi en todos los programas, ¿no? para poder este, acercarnos más a comprender que, que es cómo estoy percibiendo, a ser consciente mi percepción, este, para que salir de esa, de esa creencia que no es real, ¿no? que estoy llevando. Eh, de ahí sale lo que es el idealismo también, porque recuerden que eh, eh, el idealismo es, por ejemplo, en el caso de de las grietas políticas no, macrismo y kinerismo sería exactamente igual es encerrarse a una creencia y hacerlo, encima discutir como si fuera real porque lo hago real, necesito que sea real lo que yo crea, no importa qué sí entonces este, eh, ahí es donde vivimos en dormidos vendría a ser. Eh, como sumergidos en una creencia de algo que lo creemos que es real pero no es real Volvemos al mismo, al mismo punto siempre en, en el tema de la sanación, ¿no? porque la sanación sería una forma de percibir, cambiar. Cuando cambia la forma de percibir, el síntoma desaparece. Así que esto nos ayuda a todos los temas que veníamos tratando antes, ¿no? este, cómo percibimos. Eh, vos sabés que la, la mente puede sanar en, en cuestión de dos horas. O sea, cuando nosotros decimos, y sí, bueno, sí, en realidad cuando nosotros hacemos conciencia de, de una forma de percibir que tengo, Tomo cambio la creencia porque en realidad me doy cuenta que cómo eran las cosas o, o, o qué beneficio me puede traer este, eh, vivir a través de la unión, eh, hasta mi biología se modifica, ¿ta? o sea, me modifico biológicamente, mi sentir a través de una percepción distinta que sería a través de la unión, de la compasión de la, del amor, de amar este, de comprender, por eso cuando hablé en este ejemplo, puse mamá sería exactamente lo mismo, si yo voy a vivir siempre pretendiendo que mamá sea como yo quiero que sea como en todas la, las cosas o el mundo sea como yo quiero que sea voy a vivir en una situación de miedo apocalíptico, estresado ¿sí? este... Bueno, otra cosa que les quiero contar es el tiempo y el espacio-tiempo que hay dentro de todo esto. que sería? Eh, yo, como hablo de mi propia experiencia, me recuerdo muy bien. Yo choqué de frente contra un camión una vez. Y cuando esa vez que choqué, eh, el tiempo era muy lento. Yo pude ver toda mi vida reflejada en milésimas de segundo. Quiere decir que el tiempo no existe. El tiempo es el tiempo que nosotros le damos como realidad. Acá van a hacer un clic, creo, en, en esto que les estoy diciendo. Porque cuando uno vive apasionadamente el presente, el espacio-tiempo no tiene tiempo. O sea, se te pasa el día, horas y aprovechas mucho el tiempo porque no te das cuenta. Ahora, hay mucha gente que vive en el pasado o en el futuro, en el miedo, y él se aburre por la cual el, el tiempo, tiempo no, no le se pasa. le pasa, y a su vez el tiempo se le pasa, la vida se le pasa, porque no vivió lo que tenía que, quería vivir, porque no en la aceptación. Entonces el, el espacio-tiempo puede ser que vemos personas jóvenes eh, como si fueran viejas, o personas adultas que parecen o viven como jóvenes, porque en realidad lo que están ellos viviendo es, en, vendría a ser... En la, lo que nosotros dijimos, las tres palabras que serían la descripción, no en el juicio, ni en la, como, como dijo siempre, en la suposición. la suposición. Entonces, ni en la suposición ni en el juicio va a ser que yo este, me pueda, eh, si yo vivo en eso, no voy a salir del espacio-tiempo real, porque estoy haciendo, viviendo, no en el espacio-tiempo presente, que es el que tengo que vivir, amando, aceptando. Ahora, la suposición no sí. surge del juicio. No, no, porque la suposición puede ser un, un sin juicio, una suponer. Por ejemplo, yo te digo: el enfrente <ríe> puso la basura en el tacho, ¿no? Estoy haciendo una descripción. Y claro, vos podés no estar viendo, viendo lo mismo y diciendo: claro, él se le rompió el tacho seguramente y puso la basura en el tacho de enfrente. Y después puede venir el otro y decir, hijo de, pone la basura, en resentido, porque está haciendo juicio. ¿Sí? O sea, uno supone, el otro hace juicio y el otro hace una descripción. Claro. Los tres vimos la misma película, pero tenemos una, una forma de interpretarla distinto. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, la idea es hacer consciente cada día más lo que es la, la percepción, cómo percibimos cada uno de nosotros eh, en entender... Eh, lo que, lo que, cuál es el mecanismo de mi aprendizaje, por eso se decía hay que desaprender para aprender, ¿no? ¿Cuál sería bueno, el mecanismo de desaprender en esa parte? ¿El mecanismo de aprender principalmente? No, es, de desaprender, bueno, de supongo desaprender. que primero desaprender y después aprender, ¿no? Hay que desaprender para aprender, sí. El primer mecanismo es eh, acordarse siempre que eh, el otro está para mostrarnos lo que somos, ¿sí? Todo lo que me rodea eh, tiene que ver conmigo, ¿sí? O sea que eh, habla de mí, todo lo que me rodea habla de mí, mis amigos, mi, mi, mis cosas, todo habla sobre mí. Este, es sobre mi creencia, mi forma de actuar, de moverme en la vida, ¿sí? Por mi percepción, por eso digo que no es... este. Eh, no es real lo que vivimos solo es la realidad que le estamos dando a cada uno por eso hay personas que viven angustiadas, ¿tá? que le están dando esa realidad y otras personas que son eh, optimistas o que decimos que son resilientes eh, porque están alegres y, y llevan mucho mejor psicológicamente lo que quizás están pasando por una por un conflicto en algún momento alguna pérdida, algo que realmente eh, lo aceptan y bueno, se ríen comparten a pesar de que el dolor lo tengan, ¿entendés? Entonces esa resiliencia, esa forma o esa actitud para poder ser optimista y cambiar esa frecuencia a través de la percepción y, y lograr, lograr atraer abundancia a su vida, que sería salud, dinero, amor, lo que sea. ¿Sí? Bueno, aunque tengamos una, tenemos todo lo demás. <risa> eh, verdad Sí, eh, abundancia. Amor, y después viene todo. No, no, no, no. podés, podés tener mucho amor y no creer que sos merecedora de tener abundancia eh, económica, ¿tá? así que eh, abundancia entran las tres, pero también está el equilibrio en esas tres, ¿tá? salud, dinero y amor, este, que seas merecedor de todo lo que vos quieras y creas que puedas tener. ¿sí? Eh, nosotros, yo digo así, lo único que nosotros podemos modificar del mundo ¿no? es nuestra percepción, o de mi madre. Es mi percepción, no puedo cambiar a mi madre, no puedo a mi padre, ni a mis hermanos, ni puedo cambiar el mundo, pero sí la percepción. Y sí les puedo asegurar que mi percepción libera una frecuencia por la cual... Eh, genera ese campo magnético, digo yo, energía de optimismo y amor al resto, ¿tá? porque estamos todos conectados, entonces la idea es cambiar ese estado de conciencia no vivir en el miedo porque todos los medios van a estar siempre de comunicación, digo, van a estar polarizados y nos meten una creencia eh, que cuando asumimos como una creencia vamos a vivir en el miedo ese y en esa realidad que no es real yo te diría apaguen eh, la, los informativos, o siempre compren o infórmense en lo contrario, ¿sí? porque en realidad voy a buscar la otra polaridad para lograr un equilibrio de lo que creo. ¿sí? Si hoy creo en esto, al ver lo otro quizás me, me nivele un poco más, porque si me polarizo no estoy viendo la realidad. ¿sí? Así todos las dos polaridades, hoy creo que son irreales, sino en la realidad es que le están dando cada uno de ellos eh, Bueno, a ver <ríe> con pregúnteme No sé si Cris querés hacer alguna pregunta, si no yo tengo para preguntar No, no, no, no estaba escuchando atentamente y además me quedé enganchada en, en la, cuando, él, eh, cuando Dani habla de eh, cuando chocó de frente con un camión Sí Esa fue, eh, digamos eh, que vos sentiste viste en, en, en esos instantes pudiste repasar casi toda tu vida o toda Exacto. tu vida ese sí. es un momento ese es un momento límite en el cual eh, te digo porque yo viví un, una situación de momento límite cuando me asaltaron por ejemplo sí. eh, que en realidad yo creí que había pasado un montón de tiempo y, ha, y había pasado yo qué sé tres minutos cuatro minutos y se había desarrollado toda esa acción. Y, y para describirla, yo por ahí necesito cuatro horas, o cinco claro. horas. Sí, totalmente, por eso es una película. Te voy a sorprender con algo más, porque en realidad eh, nosotros hablamos de espacio-tiempo, y yo te puedo asegurar que en 0,5 segundos vimos todo, ese, todo eso. Eh, que es es... eh, ¿me, ¿O están...? Se sí, sí, acá acá en 0,5 segundos, o sea, en medio segundo podemos ver todo eso, y, y no solo eso, sino que eh, sería vivir realmente el presente, extremadamente, porque ahí estás, ahí se te olvidaron las creencias, los tabúes, todo, en ese momento estás totalmente concentrado en el presente, y eso es lo que no hacemos cotidianamente, por eso digo que no estamos, estamos dormidos, porque si estaríamos despiertos, estaríamos en ese estado que tenés la capacidad extrema de poder crear mucho más de lo que estamos creando. Con la velocidad, más, ¿no? Tengo una pregunta más que tiene que ver con lo, un poquito con lo mismo. Eh, después, que tra, de que, después que pasó, digamos, al, al instante que pasa todo esto, sí. uno, yo tuve como la sensación de que lo había percibido cuando ingresaron las personas percibí que me iban a saltar. Bueno, eso es antes. Eso es antes, eso claro. es antes de, de, de, de, de cada espacio también. Creo que también es 0,5 segundos antes de que vos puedas prevenir lo que va a suceder. ¿Está? Pero lo que pasa es que al vivir dormidos no podemos estar percibiendo tanto. Pero cuando, no, pues... cuando nosotros el otro día explicaba que tenemos esa... Eh, sensación de, de receptor de peligro, Ay, no sé si se decía así, eh, que lo tienen los animales también, perciben el peligro, ¿no? O sea, se enfrentan ante otro animal y ya ya perciben, ya nosotros ya sabemos si él tiene buena y como una onda, percepción mala. sensorial sería, exactamente, ¿no? pero de, de peligro, entonces sí, sí. No, nos da miedo, el miedo nos, nos, nos ayuda para juntar esa adrenalina de huir o, o correr, ¿no? De huir o Funcionar. o defendernos, Funcionar, digo. Sí. Entonces, este, bueno, eso es lo que hace el miedo, y, y esa percepción es la posibilidad de estar atentos, a darnos cuenta de, cuando hablamos con el otro, ser más observadores, no estar en el egocentrismo, de querer, este, eh, no sé, lograr lo que yo quiero tener, como si fuera un niño, en vez de estar observando al otro. Y entonces cuando la gente dice, Uy, me cagó, por ejemplo, dicen, no, no, no, no, prestaste atención, porque en realidad... Nunca te pueden cagar, eh, siempre eh, la, hay, una, hay una información que vos recibís que no la querés ver, por eso la percepción tiene que ver con lo que quiero ver, no lo que quiero eh, eh, eh, darme cuenta. Entonces tengo que cambiar la forma de percibir, sería eh, a tomar conciencia de lo que estoy percibiendo, lo que estoy viendo, con las gafas que estoy viendo, ¿sí? cómo estoy interpretando la vida entre, en, todos los, en todos los ámbitos. Bueno, eso, eso sería un ejercicio, eh, porque algunos dicen, sí, uno hice clic y ya es como que mi vida cambió, qué sé yo, pero en realidad es, eh, no, es un ejercicio que se hace a diario, ¿no? Sí, bueno, eh, sí porque la información la tenés, entonces vas a recepcionar, tu niño va espontáneamente, que es el inconsciente, eh, reacciona, es la primera información porque tiene más velocidad de llegar. Se acuerda que lo que es el inconsciente y el consciente, hablamos siempre de que el 97% de la vida está manejada por el inconsciente y solo el 3 o el 5 es consciente, que a su vez es el 1 porque estamos muy distraídos, entonces la velocidad del inconsciente tiene 40 millones de, de bits de velocidad, contra 4 millones de un 3 o un 5%, entonces siempre recepcionamos primero la primera información, que es todas las creencias y todo lo que aprendimos de nuestra infancia, o transgeneracionalmente. Entonces ese instinto es el que sentimos, pero cuando nosotros podemos ser receptores de, del sentir, podemos eh, manejarlo, sería, en tener conciencia y tomar la actitud correspondiente que tengas que, que elegir. Sí, eso sería elegirte. O sea, darse un tiempo para poder eh, sí, elegir, el, el, ¿no es cierto? Ese, Cuál el, es la vos, reacción que vos vas a tener ante una situación, ¿no? Exactamente, esa duda o darte, darte cuenta de lo que estás sintiendo, no lo que estás queriendo, ¿tá? porque ahí el ego... Es, ahí no eso, eso, eso, eso es algo también que nosotros estuvimos viendo, la manera de reaccionar como eh, niño... Eh, padre y padre, padre adulto, ¿no? sí. Entonces es lo mismo, en realidad todo se relaciona, porque eh, eso como la evolución del ego, ¿tá? estamos hablando del ego en este caso, que el ego se interpone ante esa reacción y no te deja, eh, no te deja ver, ¿sí? porque lo que estoy es viviendo a través de querer tener en vez de querer ser. ¿sí? Entonces bueno, todo esto siempre está relacionado con todo lo que venimos hablando durante todo este tiempo. ¿sí? Pregunten algo más. Y no, la sería que te... buenísimo poder determinar la sutileza del ego okay. ¿Cómo, cómo, cómo? Sería buenísimo poder determinar la sutileza del ego Bueno, abrí más tus ojos Sé más observadora eh, de, Sería principalmente ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Si es real ¿Qué hay atrás de esa realidad que le quiero dar? ¿De dónde viene esta información? ¿Sí? Porque hay gente que que es negativa, eh, que vive en esa negatividad y, y entonces tiene una información para ser como es. Por eso la idea es sacarle juicio, nosotros al que el otro, pero para poder sacarle juicio tenés que estar bien eh, desde el punto de observador para salir de tu egocentrismo, no ponerle juicio ni, ni como es lo que me sale, eh, ni, ni imaginarte lo que puede ser. Eh, sino eh, vivir lo que es la descripción de un sentir de la otra persona para poder aceptarlo, acompañarlo o, o transmitir una información si te da la autoridad entonces poder compartir ¿Qué palabrita es la de imaginarte? Eh? Y sí, porque es continuo que nosotros vivimos imaginando ¿no? en vez de eh, estar este, eh, viendo la realidad vamos imaginando que el otro está Diciendo esto por tal cosa o haciendo tal cosa por otra cosa. Nunca estamos viendo. Y si no, eh, puede ser este, que sea real. Eh, pero así todo, si fuera real, no estamos viendo el por qué el otro está actuando de esa manera, sino estamos haciendo juicio. Entonces, vamos de un lado a otro, pero nunca nos quedamos en el medio, sería viviendo el presente, aceptando que el otro sí si está así, es como lo percibe o como lo ve. ¿Por qué? Porque atrás de todo eso está escondido el ego, que sería la necesidad, la necesidad de lo que yo quisiera, o yo quiero, o yo pretendo que el otro sea. Por eso hablé de mamá. Este, muchos juicios a través de la madre, la falta de comprensión, todo eso, que que es el, el, el inicio de la aceptación este, para poder este, vivir a través de la unión. ¿no? Mamá, papá y hermanos, que nos olvidemos del mundo no quiere decir que nos olvidemos, sino que si resonás bien dentro de tu clan, este, el mundo sana, porque vas a cambiar la percepción, porque el mundo no está podrido, lo que estamos podridos somos nosotros, como percibimos. ¿eh? Como hablamos de la corrupción, cuando hablamos de la corrupción. Así que bueno, yo creo que está bueno dejarlo acá, si me quieren preguntar algo más, está bueno. Yo estoy bien, bien. me saqué por ahí, se me, me voy a quedar pensando y te voy a seguir pensar preguntando en otro momento. pero Bueno, Bueno, esa, este, bueno. Les, les digo algo más antes de irme. Este, fíjense que nosotros vivimos las cosas como reales, ¿no? pero no son reales. Y, ¿Y cómo puede ser que a las mujeres eh, se modifiquen su realidad a través de la, del sistema hormonal? o sea, cuando están con las hormonas, se van a indisponer, entonces pierden la realidad, tienen más olfato, tienen más este, intolerancia, o, tienen, o ven lo que los hombres no ven, ¿tá? ustedes ven eh, desordenado y nosotros vemos ordenado, entonces bueno, este, en ese, cuando uno está estimulado hormonalmente, se modifica la percepción, así que no es real lo que estamos viendo. Y es verdad. ¿Sí? Bueno, nos despedimos acá. Hola, Cari. Hola, hola, como vos dijiste, bueno, ya pensé que ya habían cerrado ah, Muy bien, sí, parecido. sí, estamos cerrando. Dale. Bueno, bueno. Muy, muy lindo, muy lindo el tema, ¿eh? así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes, ¿qué les parece? Dale. Dale. Nos vemos hasta el martes el, que viene. Dale, un gusto. Hasta el próximo martes. martes Cari. Hasta el martes. Bien emocional en la tarde del magazine. Quédate conmigo, ya cerramos último tramo de mix. Ya venimos.